Claro que lo tienen Pueden irse a un buen centro médico Ante cualquier afección de salud Y tratarse ellos como la gente Más los colaboradores Los de abajo Los descalzos Eso que me importa que tengan uno seguro Y lo grave del caso es El nivel de inconsciencia Que pueden dormir tranquilo Yo apadrinando una indecencia de ese nivel, me trasnocharía, la inconsciencia me mataría, no me dejaría dormir. Y estoy hablando todavía en términos subjetivos, cosa que no me gusta, pero son de las razones que nos lleva a molestarnos, a sacarnos de casilla. Señores, desde el mes de febrero los empleados del ayuntamiento municipal no tienen seguro médico porque el ayuntamiento municipal de San Francisco de Macorís no está erogando los recursos de pago pese a las retenciones a los asegurados y a la prestadora de servicios de salud ARS. Para que esta a su vez le dé la migaja que le da a los centros médicos y a los médicos para la atención de sus afiliados, no de sus pacientes, de sus afiliados. Señores, los sergímenes no caen por falta de hacer un puente, por falta de hacer una carretera, porque no se faltaron un callejón. Los sergímenes caen por la injusticia social que se desarrollan. El imperio romano no cayó porque no hizo un puente. El imperio romano no cayó porque no construyó un hospital o porque no llevó medicamento a un hospital. El imperio romano cayó por la injusticia social que desarrolló. Que los plebes tenían que mantener los patriarcas. Y en un momento se dieron cuenta y no soportaron más. Ese es el quiz, ese es el punto, esa es la diana de la detonación social. Esos de abajo, esos que ustedes lo ven sucio y harapiento, que como decía Cantinflas, sucios no son los que recogen la basura, sucios son los que la tiran. Me da vergüenza y me da asco, no el que recoge la basura, ese no me huele mal, me huele mal y me da asco, el que la tira. No es posible vivir en un mundo con tanta indiferencia. Yo espero que a partir de mañana, los regidores municipales de San Francisco de Macorís y el honorable señor alcalde municipal de San Francisco de Macorís, licenciado Siquio NG de la Rosa y la eminente médico a la que admiro, aprecio y quiero, como lo es la doctora Tinita González, hija de mi gran amigo Coqui González, que Dios lo tenga en la gloria, mañana pongan como tema de agenda el seguro médico de los colaboradores del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Porque la ejecución presupuestaria es muy clara, muy clara, y define los ingresos por capítulos. Y tal y como lo conoce Jacqueline Peña, eminente presidenta del Colegio de Contadores, que nos da seguimiento a través de Instagram, sabe que la contabilidad pública es específica y especializada. Como también se sabe, como también se sabe que los ingresos del cabildo a través de la ley están estratificados y definen cómo usar el capital que llega a las arcas del ayuntamiento municipal, a la tesorería del ayuntamiento y lo define. ¿En qué se han usado esos recursos desde febrero hasta la fecha? ¿Cómo es posible que estén desprovistos de la seguridad, de la salud? Personas que viven expuestas a la contaminación y sobre todo en tiempo de pandemia. Sobre todo en tiempo de pandemia. Permitir que se suspenda un seguro y ver usted, los colaboradores del Ayuntamiento Municipal, buscando apoyo en las diferentes estructuras del Estado, para ver qué pueden hacer, desamparado. Para que una institución le diga lo que pueden hacer, pero no es más que decirle, estrállate en la pared, porque no tenemos nada para ti. Reitero, los dueños de la decisión los que tienen la decisión en sus manos, los que deciden, a esos yo les estoy llamando y le estoy diciendo, claro, y le estoy cuestionando a muchos de ellos que son mis amigos, mis hermanos, los cuales respeto, admiro y quiero pero hoy me tomo la libertad de cuestionar la gran debilidad que han exhibido con la indiferencia ante un tema tan puntual como lo es la salud en tiempos de pandemia frente a un personal que les sirve de apoyo a ustedes mismos. Yo espero que mis palabras toquen la conciencia y que mañana, por amor a Dios, por amor a Dios, gestionen el restablecimiento del seguro de salud a los colaboradores del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Yo espero en Dios. Las cosas como son. Señores. Los dueños de la cárcel. Sí, los dueños de la cárcel. Una vez fui a entrar a la fortaleza, a ir a ver a un primo mío, que estaba preso en agua Me dañaron un lapicero. Un lapicero muy bueno que yo tenía. Y destapándolo para ver que yo no llevaba droga. Me le gustaron una tapa de enrosque y dejó de funcionar el lapicero, un lapicero muy bueno. Yo me quedé mirando y le dije, nada más tenía que poner la mano un guardia para dañarlo. Como, me miró bastante mal, pero tuve que bajar la vista, fue el que me lo dañó. Sí, me miró feo. Destapó el lapicero para ver que yo no llevara droga. Pero este guanajo de aquí le mete una pistola y no se dan cuenta. Dos pistolas. Las que encontrarán, que tú no sabes las que quedan ahí adentro. Yo me pregunto: ¿de qué autoridad a mí me están hablando en este país? si no ha habido en el pasado y ahora tampoco en el presente las estamos viendo. Porque en el pasado que no vengan a lavarse la mano, que miren lo que está pasando de la cárcel, que habían sucedido cosas peores, pero si están ahí las presentes autoridades, es el producto de la inconformidad de la gente con las pasadas autoridades y que por ende ellos están compelidos a actuar diferente y están actuando igual con el mismo nivel de indiferencia, con el mismo nivel de irresponsabilidad. Señores, ¿en qué cárcel del mundo se concibe que con las custodias, los registros que existen en las cárceles del país, se puedan penetrar armas de fuego? En una cárcel tan pequeña como la cárcel Duarte, que siempre ha abogado porque no lleve ese nombre, desde que fue cárcel, como fortaleza, perfecto. Pero como cárcel no debiese llevar el nombre del Patricio. Como cárcel, como fortaleza, como ejército, perfecto. Pero entiendo que donde está el nombre del Patricio Juan Pablo Duarte, Deben haber acciones altruistas, no un nido de delincuentes, que son las cárceles.